¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tino Ser Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar videos eliminados de su iPhone de una manera súper fácil y súper sencilla. Para este ejemplo vamos a entrar en la aplicación de fotos y aquí en la aplicación de fotos podemos visualizar que hay una sección dedicada a los videos. Cuando estemos en esta sección nos va a mostrar todos los videos que tengamos almacenados en nuestro iPhone, ¿ok? Vamos a tomar como ejemplo este video que son un par de segundos del juego de Pokémon Let's Go Pikachu. Y este video que vamos a tomar de ejemplo lo vamos a eliminar Vamos a eliminar el video Aquí como pueden observar ya no se encuentra el video Pero sí se encuentra en la papelera ¿Ok? En los archivos eliminados Vamos a suponer que en el peor de los casos Nosotros incluso vaciamos la papelera Nosotros eliminamos el video de los archivos eliminados pues, lógicamente al hacer esto el video queda eliminado de nuestro dispositivo de hecho si nos vamos nuevamente hasta los videos se pueden dar cuenta que no lo tenemos ni en este apartado y tampoco lo tenemos en los archivos eliminados porque lógicamente lo hemos eliminado. Bueno chicos para recuperar los videos eliminados de su iPhone vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Data para iOS el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia, le dan clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador. Aquí como se pueden dar cuenta, el programa de TinoShare Full Data nos da varias opciones. Podemos reparar el sistema operativo, el sistema de iOS en caso tal de tener cualquier inconveniente que sea del sistema operativo. También podemos respaldar y restaurar una red social, una aplicación. Otra opción bastante interesante es que podemos recuperar información de nuestra cuenta de iCloud con nuestro correo y nuestra contraseña. Pero para recuperar concretamente los videos eliminados de nuestro dispositivo, tenemos las otras dos opciones. Podemos recuperar desde el dispositivo iOS. Esta opción es interesante porque es la principal y esto funciona si de pronto el video no lo tenemos en la galería y en este caso se encuentra de pronto en otra aplicación sea en safari, en las descargas o en cualquier otra aplicación si en este caso no sabemos dónde se encuentra el video pero el video se encuentra en el iPhone con esta opción vamos a poder recuperar ese video sin problema pero si por casualidad o por cualquier razón el video lo hemos eliminado, no se encuentra en ninguna aplicación, no se encuentra en la galería y lo hemos eliminado de la papelera, podemos utilizar esta alternativa que es la que yo recomiendo, que es recuperar desde iTunes. ¿Por qué? Porque si frecuentemente hacemos copia de seguridad de nuestra información, aquí como pueden observar vamos a visualizar las copias de seguridad que previamente habíamos hecho con iTunes. Y si en esta copia de seguridad se encuentra el video que nosotros anteriormente hemos eliminado hemos borrado pues efectivamente lo vamos a poder recuperar va a aparecer la información tanto el nombre del dispositivo como la fecha en la que se hizo la copia como la versión del dispositivo e incluso el tamaño ahora una vez seleccionada la copia de seguridad vamos a darle clic en siguiente y aquí vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar. Que en este caso serían los videos grabados o en cualquiera de los casos los videos que se encuentran en las aplicaciones. Entonces marcamos estas dos casillas y ya luego le damos clic en donde dice iniciar análisis. Aquí como se pueden dar cuenta el programa de TinoShare World Data se va a encargar de analizar esa copia de seguridad que hemos seleccionado. Y va a verificar los videos que esta copia de seguridad dispone o estén disponibles. Una vez finalizada la búsqueda, una vez finalizado el análisis, nosotros en el lado izquierdo podemos seleccionar si en este caso el video que deseamos recuperar se encuentra entre los videos grabados ¿ok? o directamente en los videos que se encuentran en las aplicaciones. Entonces aquí ya podemos incluso seleccionar por carpeta lo que vienen siendo esos videos. Fíjense que acá tenemos una carpeta que se llama Share o Compartir. En donde aquí vamos a tener distintos elementos Incluso aquí en esta misma carpeta de compartir Vamos a tener precisamente ese video Aquí como lo pueden observar es este de acá Ya sería cuestión de seleccionar los videos que deseamos recuperar Por ejemplo aquí está el video ¿okay? Y le damos clic a la opción que dice recuperar al PC Entonces le damos clic allí nos pide una ruta de acceso como por ejemplo el escritorio. Y ya luego le damos clic en aceptar. Cuando en este caso se haya hecho la exportación de manera exitosa. Le damos en aceptar. Y ya podemos cerrar el programa. Aquí como pueden observar se crea una carpeta llamada ULDATA. Y dentro de esta carpeta vamos a tener el nombre del iPhone. La fecha en la que se hizo pues, la recuperación de los archivos. Y los elementos que en este caso son los videos. Y aquí en la carpeta de SHARE vamos a poder visualizar ese video que hemos logrado recuperar si lo colocamos muy grande podemos visualizar de que efectivamente es el video que en este caso hemos borrado por accidente Súper fácil y súper sencillo ya sería cuestión de ejecutar este archivo, este video con cualquier reproductor multimedia para poderlo visualizar O sea, aquí vamos a darle play para que lo vean Y bueno, de esta manera pueden recuperar esos videos de una manera súper fácil, súper sencilla. Igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de en Spanish. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.